Un saludo para toda la comunidad sorda colombiana. El tema a tratar hoy se relaciona al proceso sobre la resolución de la licencia de conducción con el Ministerio de Transporte. El 3 de enero del presente año, el Ministerio de Transporte nos hace el llamado a reunirnos. FENASCOL, representantes del comité organizador del plantón y algunos invitados que estuvieron de manera virtual. Allí, nos reunimos con el nuevo viceministro de transporte, Camilo Pavón. En esta reunión, también nos acompañó el director de seguridad y control vial, Luis Lota. Luego de reunirnos y presentarnos, recuerden que este viceministro es nuevo y que ya completamos nueve cambios de viceministro desde que iniciamos este proceso él nos manifiesta que es una buena oportunidad para aprobar la resolución lo más pronto posible y que debe ser ya durante el diálogo dejamos claro que este es un borrador y no la versión final se indica que luego de publicarse el pasado 29 de diciembre se cuenta con un plazo de hasta el 13 de enero para recibir sugerencias pertinentes por parte de la comunidad sorda y sociedad civil en general. Pero nosotros hicimos énfasis en la barrera de acceso que se presenta a la mayoría de personas sordas frente a la lectura de esta resolución en español escrito y que lo más recomendable al Ministerio de Transporte es hacerle una traducción accesible en lengua de sello el viceministro manifestó la intención de gestionar este proceso, a lo cual nosotros aseguramos que para el 13 de enero es corto el tiempo y se debe ampliar dicho plazo, con el fin de que sea clara y entendible esta información para las personas sordas. Otro punto que desde FENASCOL dejamos claro, fue el último anexo que hace la modificación para que las personas con sordera profunda también puedan obtener su licencia es necesario aprobar con rapidez la resolución es lo esperado ya que se le ha manifestado al ministerio la importancia de hacerlo pero qué pasaría por ejemplo si se aprueba la resolución sin ajustar términos como lo relacionado a la atención hacia el ciudadano sordo cuando acude a los centros de reconocimiento o a la secretaría de tránsito cómo se garantizaría el acceso a la comunicación Hacia el 2017, FENASCOL, INSOR, Ministerio de Transporte junto con Seguridad Vial nos reunimos y comenzamos el proceso. Fueron tres años de arduo trabajo y de manera juiciosa construyendo las bases para la resolución. Después del 2019, ya estando casi lista para aprobación, surge la pandemia por COVID-19. Todo este trabajo hecho se presentó como la propuesta borrador de la resolución, ya con algunas modificaciones y ajustes pertinentes, algo muy positivo, ya que cuenta con aspectos muy favorables en términos de accesibilidad y otros beneficios. Fueron tres años de duro trabajo, de empalmes, mesas de trabajo, y a la hora de entregarlo el ministerio no le da la importancia que merece al nuevo anexo, que significa una oportunidad para acceder a la licencia. Y esto da pie a que continúe la barrera de acceso a la comunicación en el momento en que se solicite la licencia por primera vez, al presentar exámenes o prácticas o para refrendación toda esa información en lo relacionado al nuevo anexo, próximamente se tendrán que llevar a cabo mesas de trabajo donde FENASCOL y comunidad en general puedan hacer las sugerencias y ajustes pertinentes pero un punto álgido en donde FENASCOL no está de acuerdo es el deseo apresurado de aprobación de la resolución por parte del ministerio, y que debe ser ya, que el objetivo sea que salga este año. Pero, ahora no es el momento de apresurar el proceso, ya que se habían llegado a ciertos acuerdos para diciembre del año pasado, que no se cumplieron, y no por parte de Fenascolo Insol, sino por la dilatación en el cumplimiento del cronograma por parte del ministerio, y ahora pretende que con la publicación del 29 de diciembre, sin haberse hecho ajustes y correcciones necesarios de nuestra parte se vea como la versión final y es lo que gran parte de la población sorda ha interpretado pues son reiterativos los cuestionamientos de la comunidad buscando saber si desde Fenascola e Insor ya aportamos en las modificaciones a lo que respondemos de manera negativa diciendo que fue una publicación directa del ministerio y sin previo acuerdo o concertación con las partes implicadas en este orden de ideas les informo que el proceso continúa y que si hay miembros de la comunidad sorda que comprenden la resolución o traductores e intérpretes que quieran apoyar en este proceso de realizar sugerencias sobre la resolución lo pueden hacer directamente en la página web del Ministerio de Transporte y les repito, ya se ha manifestado al Ministerio la importancia que dicha traducción se haga pronto acá algunas fotos y evidencias de la reunión Espero pronto poder darles más información sobre el proceso de aprobación de la resolución y lo pertinente al anexo modificatorio, que de ser así es un gran avance, pero aún faltaría profundizar más en aspectos como la accesibilidad, algo que es de vital importancia, ya que en dichos espacios continuaría la barrera comunicativa al no contar con un intérprete de lengua de señas colombiana. Esta es toda la información, gracias y hasta pronto.